El domingo es atípico. Eh, ¿Qué es eso? De mis ir a la plaza. Es un día de mucho trajinar porque la cantidad de ejemplares que se vende es este, mayor. Una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Todo, todo. Todos los domingos de enero con Carlos Morelli en el nuevo horario de las 18. Con la alegría de aquellos que aman los colores de su club, que en esta reunión pagana del fútbol hace olvidar las penas y amarguras.